De la teta, la teta. quiere que yo se lo meta. Está arrebatado dando vueltas. Desgraciado, la... hasta, hasta dormida me he quedado. Este imbécil ya. ¡10 <ríe> minutos! ¡Ya pasó más de media hora! <ríe> Contéstame, desgraciado. ¡Aló! Ahora enferma. Digo, Guillermo, Guillermo. Mira, desgraciado, a mí no me hagas chistes. Ya, me dijiste 10 minutos. Ya, mira, sí, ya hay media ya. hora. El tráfico no me, me interesa, no me interesa. Estoy cerquita. Ya, llegas porque llegas Uy, no sabe lo que te espera. Desgraciado, Ah, Maxina, lo que me espera, ya está la Guillermo. Esa es tóxica, enferma. Ahora lo que me espera la Guillermo me va a sacar la miércoles. Por eso, chicas, no sean tóxicas. Estoy preocupado vas a sorprenderla <risos> Mi bebé ya llegué. ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? Vuelve, ¿Cuál bebé desgraciado, o sea Yo dejo de, yo dejo bueno, de. Cálmate, saliva. cálmate. Tienes soy enferma, loca. yo tú sí, soy loca, tú sabes. Mira, mira cómo Cálmate, ya, ya estoy aquí, hoy tóxica. ¿No ves que el tráfico hay tráfico toda la Panamericana? Yo soy acá desde ¿acá? las 10 de la mañana, desgraciado, son las 4 de la tarde. ahí, dime, dejo de decir. mi amor, no reniegues. Vamos, bueno, siéntate. No me a toques, Suézzate, soñate, Boca me de, de cucharón de fresquero. Éntrate, ven Siéntate, mi amor. Siéntate, Toma, ¿vale? Toma, ¿vale? Toma, ¿vale? siéntate, desgraciado Ay, Dios mío, haciendo las cosas no... Ay, primera vez que veo que va ropa adentro Ay, Dios mío. Boca, ¿qué haces? Acá, mi amor, conversando con unos amigos Ya, mucho con el celular, carajo Ten cuidado porque te estoy viendo, ¿ya? No, cojuda no soy Ya, vamos hablando con mis amigos Esta mujer toda la vida tóxica, enferma ¿Con quién me he metido todavía? Con la Guillerma Vamos a mandarle audio a mi caosita ¡Aló, mano! Ya estoy yendo, mano, para jugar partido Sabes que yo no soy pisado mano, yo soy el macho de la casa ¿Qué pasa, batería? Me hago respetar siempre Ahí llego, ahí llego bueno, Ya, mi amor, ya vengo, ya ¿Dónde vas? ¡A, Mira, ¿a dónde, dónde partido, vas?! a jugar partido, mi amor! ¿Cuál jugar partido? Voy a jugar partido con ¿Cuál? mi compadre! Oye, boca de cucharón de fresquero ¿A, <risa> ¿A dónde vas <risa> a ir, imbécil? ¡No vas a ir a ningún lado! A tener, ya, dejarme no, decir así... No, a mí no me... no... ¡Lárgate, no, no. lárgate! ¡Me voy a ir a jugar partido ¿Dónde no vas a ir? voy con mi compadre, pero oye! ¡Tóxica! ¡Me vas a dejar! ¡Me voy, me voy! Me vas ¡Sal vas a dejar! ¡Ay, me vas a vas dejar! me voy me voy sal vas a dejar me vas a dejar salud Mi amor, si te vas. Te quieres perder esto, dime. Uy, qué rico. Te, ¿Qué carajo? ¿Te, carajo? ¿Te quieres tocar carajo ¡Oh, ¿Oh, ¿Te, te quieres perder <risas> eso, mi amor. Dime ah? pues. Mi, ¡Oh! <risa> <eso? risa> oh, <risa> mi amor. ¿Te quieres perder esto? ¡Me vengo! ¿Te quieres perder esto? ¡Hurra! ¿Te quieres perder esto? ¡Ah, no! ¡Ah, Pedro, por primera vez. La vida. No, ¿Qué? Ya, no, no, no, ya no, ¡Ya! Mi amor, so, tenemos no, meses nomás, Pedro. no, no, no, ya! no, ya! no, ya ya Cálmate, ya, también. ¡Cálmate no, no, no, ¿Pero para qué? no, camina, meses! ¡Ya, Pedro! Ay, calma, amor, ya. ¡Cállate, carajo! No te molestes Ya no te dije que, que te calmes Ya Uy no. Uy, no Se me sale un silencioso Se dará cuenta ¿Qué pasa, ¿Qué? amor? ¿Qué, ¿Qué? pasa? No, amor. No, nada. ¿Nada? ¿Qué? No, no, no, no ¿Por qué estás nervioso, mi amor? ¿Está frío? No, no, no, sí, así, lo que pasa es que hace frío, sí uh -huh. Vámonos ya, pues, ya. Se, se dará cuenta si me tiro uno <risa> ¡Ay, ¡Pedro! ¿Qué? ¿Qué fue eso? No, mi amor, sino que... Y pisado una rana ¿Has pisado una rana? ¡Ay! Sí. ¡Ay, rana! ¡Ay, vamos, mi sí, amor, vamos, vamos que rápido! ¡Ah, oh, su madre, que ya no aguanto ya! Hasta que me quiero meter un pedal, pero eso bravo hasta o la firme que su vieja me ha cagado ayer, que me ha dado un gato tísico, duro, tieso ¡Apura, oye! Espérate, espérate! ¡Te demoras, me voy, avanza favor, el miércoles! Me acomodo, ¿Qué? ¡Que ya no aguanto no a ya! así, pues, a la calle! Es que la ¿Ya? confiable! ¡Dios mío! ¡Mi amor! ¿Qué? ¡Uy, se me cayó una moneda! ¡Recoz tu lope, sol, porfa. mi amor, tu sol! Oye, ¿qué has cagado tú? ¡Ganancia! Ah, ¡Ganancia, no. mierda! ¡Eres un conchadito! ¿eh? ya! Llegamos, oh, mi amor, llegamos. ¡Ay, pero mi amor, Pedro, Llegamos ya tu calzoncillo, mi amor. Ya, ya, pero llevo ya, ya, mi amor. Llegó llegado ya. ya pero tenemos de cien, dos meses de relación, ya, Y te mi amor, pasa, caramba, Pedro, baja, mi amor, carajo baja, Vamos, mi amor, vamos. Gracias, mi amor. Me gusta porque eres bien atento. Claro, conmigo, mi amor, de ven, verdad, Espérate acá, que era, que era. Ay, ya, güey. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Cómo? mi amor, acu, acu, acu. Ay, a cola, cola. Ay, vamos, espera. Ya, mi amor. Pedro, para yo, ay, ya, para tu boca. Ay, ya, mi amor. Oh, oh. Vamos, ay, mi, amor, mi amor. Vamos, mi amor, va, va, va. Gracias, mi amor, de verdad. Mi amor, siéntate, siéntate. Sí, sí, sí, sí ya, mi amorcito. Gracias, Ay, gracias. Pero, ya, trabajo. Ya la gente ve, caramba. Siéntate. Señor. No quiero, no, no quiero. ¿Qué no. cosa? ¿Qué para ti nomás. Para ti no, más para sí, no, sí, mi amor, que no. es que comer. me da falta. O no, sea, soy rico en ¡Hola! conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dos ceviches y una chelita. Gracias, mi amor. Tú sabes que todo a su tiempo, ya. Pedro. Ya no vas a tener tiempo para que me, para que me hagas la voz del pavo. Pierna acá, pierna acá. No, ya sabes, mi amor. Ya rico. todo, ya todo, todo lo que tú quieras. Ya, Una chelita. Rapidito, pirita de lado. Gracias. Ay, no, ya, está bien, ¿ah? ¿eh? Ahí está para dos. ¿El sí, sí, sí, ¿El sí, sí, la... ¿El Ay, Dios mío, lindo. Pedro, no quieras aprovecharte de no, mí, Pedro. Amor, ¿cómo Dios, ¿Cómo no, crees? ¿cómo crees? No vayas a, nomás, patito, ¿no ¿no a para para que quererme poquitos, hacer poquito, la pose no, del venezolano ¡Ay, Pedro! Ya, pues. Me vayas a querer hacer la pose del venezolano. ¿Cómo es eso? Me mete la arepa, me derrama la tizana y me deja el culito bomba. Salud, salud. Salud, porque te amo. Son dos meses juntos, mi amor. ¿Tú sabes Ah, no, mi amor, toma mi amorcito. No, yo poquito. Señor, no, el no, ceviche, no, por favor. No, no, ay, no, Dios mío, el ceviche Ahí está. Ah, ay, sí, ay sí, ya. bien, no, no, no, ahí está. Gracias. Mi bebé. amor, de verdad. Ay, gracias, gracias, de mi verdad, amor, ah? ¿Qué? mi amor. una cosita. ¿Me prestas para pagar ese bicho, una cerveza. Ay, Pedro, ¿qué no tienes? No, no traigo. ¿sabes? Ay, Dios mío, Pedro, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Tengan? Ay, Dios mío, ya, ya, ya, ya. Yo voy a pagar. Tenés 100 mil. Carajo. Ahí tiene, caballero <risa> Ceviche cevichito, ¿no? cevichito, cevichito, Oye, oye ¿Qué, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Por comerme. comer, ¿Cuál voy a comer, carajo? ¿Ya? ¿Ya? Tú apláudeme Tú mira, carajo ¿Ya? mi amor? Caramba Joven, tráigame una canchita para él ¿Ya? Canchita, carajo, ya de miércoles hoy ¿eh? ¿Cuál de miércoles? ¿Cuál con de miércoles? ¿Cuál carabón de Hierma, mi mi amor. Amor. Cómo está mi amor, mi boca de, de Oye, ¿qué pasó? De coña, se burra. ¿Qué ha pasado con tu panty? Te metió un amor. balazo. Así es, mi amor. No hay presupuesto. Mi posible. amor, ah, bebé. Me, no me Te He dicho que no me digas, bebé. Bebé, ya me ¡Bebé! No me digas, bebé, porque así le decías a tu ex. Ya Acá, no me digas, bebé. Pones, ya, ya no hey, me digas, bebé. Gordita. Go, go. ¡Qué eh, baboso? Ya, oh. a mí no me digas gordito. Yo, yo soy gorda, yo soy gorda. Calcula, imbécil. <risa> yo soy gorda. Eh, mi bombón. Ya no, pues. ya, porque. Mira, a mí no me cae. No, no, no, no, no, A mí no me digas lo que le dices a tu sex. Ya te dije. dicho. Pues ya, ya, el, el tóxica, Hoy, Dame un beso, ven. No. Dame un beso. No, qué asco. ¿Beso? Ya, cuidado, me comes, oye. Dame un ya. beso. <risa> ya, ¿Dame no, un beso? no, no le digas. No, no, con esos labios besabas a esa desgraciada de tu él. Si me quieres dar un beso a mí, pero oye, do doble boca, dime. Porque feo te pones, en serio. Ey, ey, vamos a caminar por ahí. Vamos, ey, ey. Dame la mano. No. Qué asco. Échate alcohol al menos con esa mano. Con esa mano agarrabas a tu ex, a tu ex ya. Especial, la mano ya no ya. ya mejor la, la piernita nada más, ya. ¡Ay, ¡Guapo, no, ¡Oh, <risa> Mi amor, por llegamos por fin, a tu casa, no, ya mi amor, fin, ya. mi rey por fin. ¿Te gustó oh, que te lleve a la cevichería o no? Encantó, claro, amor, pues me la mejor cevichería, muy canasta bueno. limón, mi amor. Muy no bueno, te mi olvides, mi ¿ya? ya bueno. Mi amor, y una vez, para que ya, ya es tarde. Tu ay, mamá te voy a decir algo. Ahí está. Bájate, mi amorcito, ya. Mañana te vengo a recoger de nuevo porque tú sabes que eres el amor ya. de mi vida. Despacio, ya, mi Ahí está, dile a mi suegra que ya te... Ya, ya mi amor, tú sabes qué rica esta mujer, de verdad. ¡Ay! Me encanta bebé. Uy no, este baboso por algo me ha dejado rápido. Seguro se va a ver con esas pirujas nuevamente. Ahorita voy a ir a ese parque donde siempre se pone ese baboso. Ay, ese cabrón. Tamare, suerte que ya dejé a la tóxica de mi mujer. Ahora sí vamos a ver, carambas. Vamos a hablarle a mi germita, a la otra, porque tú sabes que psst, soy de Piura yo soy burrero, compadre. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Ah? Oye, así que te iba a servir a tu mamá, no baboso ¿Qué es pipilina, estúpido? ¿eh? Oye, mi ¿Qué amor pipilina? Es ¿ah? una broma, ¿Ah, mi broma, amor ¿No baboso? ¿Ah? <risa> <risa> <risa> no corre, desgraciado <risa> <risa> Es para acá, pura. Vas a ver, ahora sí, te voy a enseñar a respetar a las mujeres con chatma. <risa> esa es mi causa! ¡Ahí, chapa. ¡Poquita! ¡Causa! la batería! ¡O es mi tóxica que me va a decir algo, compadre! ¡Yo mismo soy! ¡Tú sabes! Esa tóxica, gordochonal lo ¿Qué pasa con mi germa? ¡Piensa que es carrón chino! ¿Qué le tiene miedo a mi tóxica? Este baboso se largaba con sus amigos. Ni siquiera me dio a hacer las cosas en la casa. Ahí está, ese tarado, hijo, en un partido con sus amigos. ¡Oh! ¡Lindra! Eso, Lindra, eso. Eso, hola, eso. Vamos, eso, eso. O que fue, Uy, no, uy, no, de uy, de uy, de uy de baboso uy. Ay, que de verdad ¿Qué haces acá, estúpido, Uy, tu mujer, la voy ¡Lárgate, lárgate! Yo solo he hecho las cosas con la bebé, si ¿sí? no me puedes ayudar, uy. ¿ah? Dora, Dora empachada, lárgate porque no me voy a hacer cosas, chicas No, ¿Ah? no si quiero nada, nada conmigo Hazte Ay, a hacer las cosas en la casa, la ¿ya? Esta mujer toda la vida, chicas ¡Lárgate! ¡Voy a ver Ya, no quiero nada contigo ¡Lárgate! ¡Ahora me maltratas! ¡Ah! ¡Es baboso, es mi mujer, baboso! ¡Ahora me maltratas, baboso! ¡Ahora me maltratas! Párate, párate. Ya. No quiero, mira, no quiero renegar. Ya. Anda, por favor, oye, a la casa. Me deja solo con todos los bebés. ¿eh? ¿Ah? ¿No puedes ayudarme? ¿Con los bebés? Me deja solo con los bebés. Si, si serán mis bebés, oye, enferma. Las ¡Ah, bebés. estás dudando de mí! ¡Liandra! ¡Estás dudando de mí! Si ¿Sí serán me, mis hijos. Estamos con el respeto. Fuera de acá, oye. hijos! ¡Hola! Hijos! <risa> Espero les haya gustado, compártelo con todos tus amigos. Dale like, amigo. Y suscríbete a mi canal, por favor. Ya vamos a hacer 60 mil seguidores, gente. Uh -huh. Y podemos llegar a los 100 mil. No. Y el día de hoy estamos con Edgar Pacheco. Boquito oficial. Así que síganlo en la página Humor TVA. Y Boquito Oficial en todas las redes sociales. Aquí también, uh -huh. papi. Sígueme en todas las redes sociales como Cómico Liengrita Oficial. Y el día de hoy nos estamos con los muchachos, muchachos ataque! ¡Oh! Y hasta aquí el video de hoy, mi gente, espero les haya gustado, suscríbanse por favor y vamos con los saluditos, quiero mandar un saludito con mucho cariño para Diego Gonza, para Jesús Martín Ochoa, para Jesús CR para Alexis Córdoba y para Jonathan Vilca, con mucho cariño para todos ustedes y si quieres tu saludito comenta acá abajito, deja tu super comentario, suscríbete y dale like, ya lo sabe papu y aparte de, de la Guillermana que vive y gobierna, chau chau y bendiciones <risa> Buena. No, y ahora sí anda. No, ahora sí me, va a me vas a dejar ir a jugar partido, ¿no? Sí, sí, ya, ya, ya. No, ya larga, no vengas. No, agarrabas a tu ex, a tu ex, ya. Especial, la mano ya no, especial. ya. Mejor la, la piernita, nada más. Ya, ya, lo lo ya. No, pero eres bueno, y ¿eh? ahora la perna. <risa> Ya ves. Por tóxico. Ay, ah, hay una piedra. ¿Qué profesional? Hay una piedra. <risa> a ver, a ver. Chola, pero ¿por qué te manchó con caca? <risa> Cholo? Creo que hemos fallado. <risa> <risa> hemos fallado, creo que hemos fallado. Sí, está mal, está mal. No sé. Mi...